Bueno, vamos estamos ready para correr esta cosita. Bueno, ya llegamos aquí y la fiesta está bien larguita, pero ya mismo vamos a entrar, ¿verdad? Sí, te Es La primera la primera vez. Este es el outfit. medio. Pues ahorita se los enseño mejor. Gente, esa es la fila que hay Esto va a estar Ya se está moviendo y ya vamos a entrar nos va a grabar no un saben. poquito ahí. Largamos entrar, mira, mira, se está moviendo. Hay okay. que tener fe, hermano. Hay que tener fe. que sí, si ese aplauso fue para Dios le falta todavía. Hazlo fuerte porque es el único que merece toda gloria. Desde aquí, desde Coliseo, Roberto doblemente declaramos que el poder de Dios y su unción se moverá en todo este lugar. Obviamente me limpié mi carita porque estaba <risa> hecha un desastre ya el maquillaje Lloré, brinqué, me reí, hice de todo de verdad en el concierto Este estuvo de maravilla, la gloria de Dios descendió Este Voy a ver un poquito de Netflix creo y después me voy a dormir Voy a despedir aquí con mi nene que nunca yo se lo he presentado Miren mi bebé aquí Fundy, <ríe> fundy, está hype, fundy, fundy, mira, saluda a la cámara, saluda a la cámara, mira, mira, mira, <ríe> ya se fue, nada, nos vemos chicas y chicas. Hello vlog, nos encontramos en el yunque y vamos a empezar nuestro recorrido ya. ¡Let's go! ¿Quién está ready? Yo estoy ready. ¿Y papi? ¿Estás ready? Sí, nos vamos a cansar, pero vamos a disfrutar la vista. Hace bastante sol, pero vamos ya. Esta cuesta está heavy ¿Cómo vamos? Uh, uh. A ver, chao A ver, chao uh. Acá de subir eso Sobreviví a esa cuesta con oh, mami. Sobrevivimos. Yes. Yeah, yeah, yeah, yeah. Vamos a seguir corriendo por ahí. Bueno, vamos Estamos ready para correr esta cuestión. Su marca, listo, fuera, papito, te pasó, papito, le pasó. Explota ahí. Un en la loca. ¡Woo! Um, um, um, um. aquí se este es el pito para no perderme uh, está empezando a llover otra vez no puedo mirar para la cámara porque si no me caigo miren esto lodo lodo lodo bueno mi gente aquí estamos subiendo el segundo hike del día Para meternos en la en la cascadita estoy bien emocionada y tengo una calor así que me quiero meter ya ahora resulta que en la cascadita que nos íbamos a meter está cerrada Mírenla ahí Bueno, mi gente, ya llegué al trabajo, bueno, estoy en mi carro todavía, pero ya llegué al trabajo, Uf, faltan 15 minutos para entrar, son las 5:45. entro a las 6, pero ya lo logré. Después del yunque, comí quesadilla en el carro y llegué aquí, este, con la lengua por fuera, pero llegué. Así que nada, yo creo que ya se acabó el vlog por el día de hoy Porque no creo que haga más nada por la noche Pero nada, qué bueno que me acompañaron en este día La pasé súper bien Y pues nada, nos vemos después ¡Mua!